la noción de Notion, quiero mostrarles la herramienta, eh, sus capacidades principales y vamos a hacer como un ejercicio al final eh, para que vean más o menos cómo creamos las cosas. Primero yo quiero contarles un poquito qué es una base de datos relacional. Una base de datos relacional es como una representación del mundo en donde hay objetos y relaciones y esto es muy poderoso porque en Notion, esa es como la filosofía que hay detrás. La potencia de una herramienta como Notion es precisamente que se conecta y se interconecta por todos lados. Es decir, tú puedes crear links de una parte a otra y así tú vas a tener toda tu información ordenada, pero no ordenada en el sentido tradicional de título, hijitos, ¿sí? como esa estructura de árbol sino que va a ser más como un cubo, ¿sí? Porque yo voy a poder relacionar, y, y yo ahorita, ahorita Sandra va a estar convulsionando y que qué está diciendo a esta, pero es como un pequeño cubito porque lo puedes agarrar de muchos lados. Yo voy a usar estos términos muy flexiblemente, Sandra, no convulsiones, que es tu especialidad, este, no es convulsionar, sino la big data y toda la cosa, entonces... Este, así que, bueno, esta base de datos relacionales es eso. Yo lo que quiero que, que, que les quede a ustedes de este concepto precisamente es que las cosas se pueden relacionar unas con otras. Y eso es lo poderoso de Notion. ¿Qué es Notion? Notion es una base de datos, una base relacional de conocimiento y es colaborativa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir cada uno de estos términos? Ya les expliqué la base de datos relacional. Es decir, yo puedo organizar mi información de un modo un poquito más orgánico que el simple estructura de árbol que tienes un papá y tienes varios hijitos, ¿verdad? Luego es colaborativa. ¿Por qué? Porque yo puedo invitar a la gente a trabajar y trabajamos al mismo tiempo y, por ejemplo, en una empresa podemos crear todo el manual de conocimiento, toda esa base de conocimiento, perdón, en Notion porque funciona más o menos como una Wikipedia, y es una de sus funcionalidades. Entonces, esta base de datos relacional o base de conocimiento relacional eh, colaborativa tiene además muchísima eh, flexibilidad porque ellos tienen templates que tienes cosas como bases de datos tradicionales en donde vas a tener este, esta, esta línea, ¿sí? si se acuerdan de una tabla de Excel van a tener este objeto línea, línea línea por línea, pero vamos a ver que tenemos varias vistas, ¿no? Entonces, no es que es una base de datos de SQL Oracle, o Oracle o whatever, sino que es una, este, como base de datos bastante simplificada. Vamos a tener tableros de Kanban. Kanban es esta metodología eh, que viene del desarrollo de software en donde tenemos las cosas que tenemos pendientes, las cosas que estamos haciendo, las cosas que ya hemos hecho. Es decir, esto tiene tableros, tableros que puedes poner como te dé la gana. No sé si conocen la herramienta Trello, que es el amor de mi vida, bueno, ya este le estoy montando los cuernos con Notion, porque Notion va integrando muchísimas cosas de los tableros. La única ventaja competitiva que tiene Trello, a mi modo de ver, ahora es facilita la colaboración un poco mejor que Notion y lo otro es que tiene automatización en sus tableros, cosa que Notion no creo que integre porque no creo que la herramienta vaya para allá. ¿Qué quiero decir con automatización? Por ejemplo, en Trello tú puedes decir cada día a las 6 de la mañana yo voy a mandar o voy a crear una nueva tarjeta, voy a crear un nuevo objeto en ese tablero para hacer una tarea que yo sé que tengo que hacer todos los días. ¿sí? Entonces Puedo poner automatizaciones basadas en calendario, puedo hacer botones en mi tarjeta, es decir, puedes explorar mucho más las automatizaciones. Entonces, ahí es donde, ahí es donde tenemos que, y sobre todo con multipotenciales, porque nos encanta explorar 40 herramientas a la vez, pero ahí es donde tenemos que eh, ser un poquito, eh, un poquito más visión de túnel y decir, ¿para qué quiero la herramienta? Porque todas las herramientas van a ser maravillosas y tal, y, Todas tienen sus ventajas. Sin embargo, yo les voy a mostrar un poco mi workflow para que ustedes vean cómo utilizo estas herramientas y por qué utilizo, en lugar de todo en Notion, utilizo dos herramientas más. ¿Por qué? Porque zapatero a su zapato. Es decir, yo no puedo pretender que Notion haga todas las cosas que yo quiero hacer. Por ejemplo, mapas mentales. Yo puedo hacer un mapa mental en Notion súper rudimentario, a base de tablitas, igual que lo puedo hacer en Trello. Pero ¿para qué sufrir si tengo una herramienta especializada de mapas mentales, como vimos la semana pasada, como MyNote o My Manager o Miro? Entonces, para todo esto que es ideación, que yo necesito conceptos, Miro va a ser la herramienta, no va a ser Notion. ¿Okay? Luego tengo la posibilidad de hacer calendarios, Wikipedia. De hecho, yo les voy a mostrar cómo... Eh, para manejar todo lo que fue los eventos de escritura que tuve a final de año, que fueron 51 días de escritura, cómo lo organizé todo en un calendario de Notion y tenía todo allí, y podía navegar todo. Y yo lo que hacía era, cuando llegaba la hora de, de la escritura, abría Notion y ahí estaba todo. ¿Okay? Entonces, eh, también lo que me gusta de Notion, o, o la ventaja que le veo a Notion, es que es un todo en uno. Es un espacio único en donde yo voy a tener tanta variedad de cosas que no necesito salirme tanto a otras herramientas, sino, como les dije específicamente cuando voy a conceptualizar algo o necesito algo más gráfico que me voy a miro. Sí, pero no necesito irme a Notion porque incluso Notion tiene recordatorios, tiene maneras de tomar notas, tiene para manejar proyectos, etcétera, etcétera. Y yo les voy a mostrar cómo yo manejo Mujer con Opio desde Notion. Entonces, ahí llegamos al para qué sirve todo esto, ¿no? Y si ven acá, yo tengo links porque yo les quiero mostrar cómo lo hago yo. Y para ello, voy a... Ustedes ven mi browser ahorita, ¿verdad? Que Dice Embodiment 2020, ¿cierto? Y lo ven? Ok. Fíjense, esto fue, esta es mi Notion de Mujer Cronopio. Sí, se los presento. Aquí tengo un montón de cosas que ya vamos a ir explorando, pero quiero irlas mostrando poquito a poco. Por ejemplo, yo asistí a una conferencia virtual que se llamaba Embodiment 2020, ¿verdad? Aquí puedo tener, incluso yo puedo hacer un... un, una, un pequeño bookmark de la página web, etc. Cada uno de, de estos ítems acá, son conferencias. Entonces, si yo abro este ítem acá, que a mí me parece una de las cosas más poderosas de Notion, es el toggle list. ¿sí? Esto se llama toggle list. Si ustedes le dan el slash acá, la van a encontrar como toggle list. Aquí está. ¿sí? Entonces, toggle es algo que se puede abrir y cerrar en inglés. ¿sí? Entonces, fíjense cómo yo pude tomar todas las notas acá. Incluso tengo las páginas web me voy a la página web que quiero, etcétera, etcétera, tengo mis notas, aquí tengo la otra conferencia, ¿sí? Entonces, a mí me parece esta una herramienta súper poderosa de toma de notas. Incluso estoy haciendo unos cursos ahora de, de escritura. Este, este fue el de Margaret Atwood, que tomé estas notas, porque lo organizé de otra manera. Aquí está uno de Neil Gaiman, en donde tengo todas mis anotaciones. ¿sí? Y no solo eso, sino que yo puedo crear páginas dentro de páginas. Entonces, él tiene una serie de ejercicios que me van a servir a mí de inspiración. Entonces, tengo todos los ejercicios de escritura acá. Y así puedo ir anidando todas las páginas y organizando esta información de forma diferente. Fíjense que, por ejemplo, acá yo estoy haciendo también un curso de coaching y tengo todo el material acá, ¿sí? ¿Por qué esto me gusta? Porque lo tienes en la nube, no lo tienes en una carpeta de tu ordenador o de tu computadora y aquí hasta incluso le puedes poner los archivos de una vez. Fíjense que yo voy haciendo aquí, ah, bueno, las sesiones, no sé qué, las preguntas, Toda la cosa. Y aquí yo voy haciendo los ejercicios. Entonces aquí tengo mi base de datos de ejercicio. Entonces ajá, yo voy haciendo los ejercicios del curso y voy contestando acá mis cosas. Le puedo poner color, lo puedo poner como yo quiera. Esta es la, esta es la aplicación en el browser. También hay una aplicación de eh, que desktop pueden, que pueden utilizar y también hay para el celular. Entonces eso es en cuanto a la toma de notas es bastante versátil. ¿sí? Y te permite organizar la información. Incluso como si y incluso después puedes pegar, si, si te gusta tomar notas como a mí, que por ejemplo, cuando yo estoy haciendo el curso, cuando yo estoy haciendo los cursos de escritura, yo tomo notas acá. Yo tomo notas acá. ¿Sí? Y también tomo mis anotaciones aquí, en esto. Imagínense que después yo digitalice esto y lo pego allí. Y ya está. Tengo todo ahí. Sí, porque yo necesito también, yo soy, yo, yo, yo, o sea, mi comportamiento en, en cada uno de ustedes será diferente, mi comportamiento es híbrido, yo necesito tomar nota física y con colores y tal para aprender. Entonces, este tienen que descubrir esas cosas y, pero claro, ¿qué hago yo con este cuaderno? Si yo estoy viajando, me voy a llevar los 40 cuadernos que tengo, No tiene sentido, ¿sí? Entonces, por eso, esta herramienta de toma de notas, me parece mucho más poderoso. Vamos a volver a la presentación. Planificación. Esta es una de las partes que me tiene enamorada de Notion, para serles honestos. y Quiero mostrarles cómo es mi planificación semanal. ¿sí? Fíjense que esto fue un template que yo modifiqué, y vamos a hablar de los templates en, un, en unos minutos. Pero esta es mi planificación semanal. Fíjense que yo tengo aquí las semanas. Yo empecé a usar esto hace como tres, cuatro meses atrás. Fíjense que aquí tengo mi histórico. Eso también es muy chévere. Incluso yo podría poner un link aquí a lo histórico para irme a, a, esa, a esa carpeta y poder revisar. ¿Sí? Porque este tipo de planificación lo que me da a mí es... Voy a volver a la, a la actual. Lo que me da a mí es un una visión de cómo realmente yo uso mi tiempo. ¿Por qué? Porque cuando estamos planificando, nosotros tendemos a sobreestimar, ¿sí? Creemos que podemos meter en un día cien mil actividades. Y tener una herramienta de planificación como esta, en donde lo ves todo al mismo tiempo, te da a ti esa noción de que no puedes hacerlo todo en un mismo día, de que se atraviesan cosas, de que, ¿Sí? Entonces yo puedo tener aquí todas mis cosas, puedo tener links, incluso si yo estoy desarrollando algo, yo no sé si fue en la semana 50, un minuto, que tú lo que estás desarrollando lo, lo puedes meter allí, ¿Ven? Por ejemplo, yo tenía un demo eh, de Trello, y entonces aquí puse, ok, ¿cuáles van a ser los pasos de ese demo? ¿Cómo vamos a hacer, el, eh, ¿cómo vamos a hacer las cosas? ¿Sí? Y lo tengo ya todo aquí condensado. Entonces, eso es lo que me gusta de esta, este tipo de planificación. Lo llevo haciendo ya, bueno, así como tres meses y me ha servido muchísimo. De hecho, esto a fondo quiero, quiero hablarlo en una de las, de, las, de las exploraciones cronopias, porque le cambié el nombre ese de Masterclass. De estas reuniones que vamos a tener es, es analizar esto y cómo, cómo sirve esto. De hecho, lo estoy usando con, los, con las personas que estoy ayudando en productividad, que estoy haciendo coaching de productividad. Estamos usando esta, esta metodología. ¿sí? Obviamente, cuando se trata de cosas de productividad y hago este pequeño inciso, hay que probar lo que te sirve a ti. No todo te va a servir o no todo te va a servir como le sirve a la otra gente. Oh. Pero quiero que vean cómo puedes ponerlo todo, todo acá. Incluso yo tengo tareas pendientes que todavía no he agendado o no he puesto en agenda, y las tengo acá. Y fíjense que esto es un Kanban. ¿Sí? Esto es un... Déjenme abrir el chat para estar pendiente de ustedes. Este, esto es un Kanban. ¿Sí? Yo puedo ir moviendo, okay, ¿qué estoy haciendo? Esto, ¿qué he hecho? Me queda todo el histórico acá. ¿Sí? Sobre todo es eso que me puedo devolver. Eh, a ver, bueno, esto es como explorador, se instala... Ok, sí, eso, eso ya lo respondí, pero lo, lo repito, estoy leyendo su chat. Eh, lo, lo puedes utilizar en el explorador, desde donde estés. Puedes instalarlo en tu computadora o puedes tenerlo incluso en el celular. que Es súper práctico porque si vas a poner ahí la planificación, de una vez lo abres en el celular, y en el celular incluso puedes arrastrar cosas y todo. Es, es bastante, eh, bastante buena la aplicación. Están los, ah, bueno, ya te respondió también. <risa> Te había respondido eh, Belén, que también es usuaria de, de, de Canva, de, Canva ¿no? de, de Notion. Quiero mostrarles otro tipo de planificación, que es la planificación que hicimos para el NanoRimo. Fíjense, ya esto es. Noviembre. Ya esto es la planificación de las actividades de cada uno de esos días que hicimos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo pon, lo, lo, lo, lo bueno aquí es que fíjense esto, yo la base de datos, yo le pongo lo que yo quiera a la base de datos, ¿sí? Yo puedo ponerle estos... Eh, ¿Cómo se llama? Estos campos, y estos campos los decido yo. Fíjense que yo puedo aquí agregar cualquier propiedad. ¿sí? Entonces tiene estos tipos de datos asociados a este tipo de objeto que yo voy a hacer acá. Entonces a mí me interesaba poner la cita con que yo abría el, el, el, la actividad. Luego aquí pone una cierta reflexión. Para, para no perderme, y aquí ponía ya todas las referencias, ¿no? Y yo trabajaba a, a, a través de disparadores, por ejemplo, bueno, imagina este, dos amantes, amigos o prometidos, familiares que se escriben una carta, ta, ta, ta, ta, ta. y aquí incluso ponía referencias a otras cosas, ¿sí? Entonces, esto es todo lo que yo necesitaba para planificar mi, mi actividad, y lo bueno es que yo podía mover hacia donde quisiera, tenía ciertas cosas que quería decirles a, a ciertos participantes en particular, entonces hacía la nota para cada participante en particular. ¿Sí? Entonces esta es otra manera. Esto yo lo puedo ver de otras maneras. Lo puedo ver así como una tabla. ¿Sí? Entonces lo voy a tener así como una tablita. Y simplemente lo que tengo es que cambiar aquí la vista. Yo ya me estoy adelantando un poquito. Pero aquí lo que hago es cambiar un poco la vista de cómo hago las cosas. Esta es una plantilla o un template que eh, yo copié porque ellos tienen 40.800 templates, ya les voy a mostrar, y yo lo adapté a lo que yo quería. Que esa es otra de las grandes ventajas de Notion, que puedes hacer tus propios templates. Y eso es algo que Trello, por ejemplo, no ofrece. Trello ofrece la automatización, pero no ofrece que tú... Porque es un solo tipo de cosas, es un board, es un tablero volvemos a la presentación investigación se acuerdan que yo tenía eh, yo les mostré a los que vinieron que vinieron casi todos a la, a la, a la, a la um, charla sobre mapas mentales y ahí yo les mostré ese mapa gigante de la tesis bueno aquí es como estoy haciendo yo mi investigación ahora para sacar mi contenido de mujer cronopio y es algo que ustedes este como, como creadores de contenido, que somos todos los que estamos acá, pueden hacer. Es mucha la cantidad de información que recibimos a diario. Y si no la clasificamos, la perdemos. ¿sí? Entonces, ¿qué he hecho yo? Los temas que yo voy investigando, yo los voy poniendo acá. Por ejemplo, la atención. Aquí yo tengo esta vista y aquí lo que hice fue guardar esto, pero ya yo lo catalogué. ¿sí? Entonces yo puedo filtrar, ¿sí? puedo agregar un filtro, por ejemplo, que va a hacer que eh, el tag tenga la opción de psicología. entonces me va a salir todo lo que es psicología. Y entonces puedo ir jugando con esa información. Entonces, fíjense cómo vamos aumentando la funcionalidad del programa, que ya no es solo algo en donde anoto información ya no es algo estático en donde yo voy a poner la información sino que ahora yo puedo jugar con esa información y lo bueno es que todo lo tengo aquí bueno, creatividad, puedo poner hasta videos lo que ustedes quieran, felicidad, multipotencialidad entonces tengo todos los libros, la cosa esto lo enlazo con otras cosas, ¿sí? y así voy guardando las cosas que voy encontrando porque, por ejemplo, ¿quiénes de ustedes no están suscritos a 40.000 newsletters? ¿Qué hacen con esos newsletters? Yo les voy a mostrar lo que hago. Yo tengo uno que me llegó de hecho acá. Vamos a abrirlo aquí. Yo tomo nota de los newsletters. ¡Excelente! Eso, hay gente que dice, marico, ¿cómo te lees todo eso? Y yo, me interesa no leérmelo, o sea, para qué coño me inscribí. <risas> Mira, este lo tengo por abrir. ¿Y cómo tomas esas notas, David? ¿En dónde las tomas? No, aquí tengo, bueno, yo no uso eso, sino que tengo la visita de notas rápidas, las amarillas. Uh -huh. Ajá. En la computadora. Exacto, exacto. Por eso es que a veces digo, qué? ¿Dónde no estará la nota de tal cosa? ¿Y cuánto tiempo te tardas buscando eso? Si la tengo en la computadora, solo, solo lo doy en el buscador, pues, pongo exacto. como que la palabra o el exacto. autor, y ahí me lo trae. Exacto. Yo lo que hago es como que lo paré, mastico, lo pongo allí y también esto tiene un buscador que ya lo vamos a ver. Pero imagínense que yo tengo esto, James Clear, que es uno de los newsletters que me gusta más porque miren lo corto que es. O sea, es una cosa súper precisa. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho esta idea de, o sea, por ejemplo, modeling a behavior is stronger than telling someone to act differently, bla, bla, bla, bla, bla. Ah, mira, the most important conversation is the conversation you have, with yourself each day. Ah, bueno, mira, me gustó esta cita y tal. Yo me voy acá y yo tengo aquí que lo tengo, ese sí lo tengo medio desorganizado. Porque aquí lo que hago es anotar solamente. Mira, me gustó este tal y anoto que es de James Clear. Mi, una de mis metas de este año es ponerlo así como una base de datos ordenadita. Este, pero yo sé que anoté esta cita y si yo estoy buscando para hacer contenido, y una de las cosas que uno hace en contenido es poner una cita de alguien, ¿verdad? Entonces ya yo busco aquí porque ya yo tengo aquí cosas que me llamaron la atención, que me gustan, ¿sí? Si yo estoy haciendo semanas temáticas, este, ah, el de James Clear, eh, búscalo por el nombre de él, te vas a la página web de él y te, y te puedes inscribir en el de él. Igual que hay uno, yo no sé si ustedes leyeron el libro este de uh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. El, el, el arte de mandar toda la mierda, que es el libro este anaranjado. Bueno, él tiene un newsletter que se llama Monday Fucking Morning. Este, y es excelente, también, se los, se los recomiendo mucho. Bueno, entonces tenemos, tenemos todo esto, cómo organizamos la investigación. Aquí yo tengo, los que estuvieron conmigo en el curso de, de en el taller de escritura, aquí está mi banco de ideas. Ideas de contenido. Ideas para videos de YouTube. Fíjense que para, para ideas de YouTube yo tengo todo, o sea, como mis, mis principales temáticas que yo trato aquí. Entonces cuando yo, cuando yo voy a organizar, cuando voy a planificar mi semana de contenido, yo me vengo para acá. O sea, yo no tengo que ponerme desde cero. ¿Y qué hago esta semana? No, porque ya yo durante, eh, durante el tiempo anterior, yo he estado investigando siempre. Entonces, todas las cosas que veo que me llaman la atención, que sé que me van a servir, yo las ubico ya rápidamente en donde sé que me van a servir. ¿Sí? Perfecto, vamos a seguir para la presentación. Me pierdo. Ay, porque no quiero usar mi presentación. Chicos, problemas técnicos, ustedes saben cómo es esto, en vivo, directo vía satélite. Ahora sí. Ideación de productos y servicios. Fíjense, en esta parte, precisamente, que puse un link que no era, pero aquí nos vamos a ir para acá. Yo tengo aquí toda la lista de productos o servicios que yo quiero dar. ¿sí? Fíjense que hasta les puse status. Bueno, los que necesito eh, hacer update, los que están en desarrollo, que este ya no está en desarrollo, sino ya está, está listo. Entonces, eh, yo aquí pongo todas las cosas que quiero hacer. Por ejemplo, nano. Aquí está el nano. Ciertas ideas del nano con la planificación. Fíjense que aquí yo tengo las presentaciones incluso que utilizo para dar ese taller. Por ejemplo, este libro que crea disparadores, aquí está el libro. ¿sí? El ebook book que, que creé con los, con los disparadores y tal. Este es el que estoy desarrollando ahorita, que es el de ciencia ficción, pero de ciencia ficción, el de escritura de ficción básica. Entonces, por ejemplo, ¿qué es ficción? Entonces yo aquí pongo, ok, ¿cuál es, va a ser la presentación? Las partes de la presentación, los ejercicios que vamos a poner, etcétera, etcétera. Incluso cuando yo estoy haciendo el, como estoy haciendo el, escritura básicas. Como estoy haciendo los cursos de escritura, y entonces tengo, agarro muchas ideas, pues incluso en el material que empiezo a, a, a, a recopilar, lo voy poniendo acá, ¿sí? Entonces cuando yo, en, cuando yo en haga mi presentación, cuando yo prepare todo esto, ya yo tengo todo aquí, ¿sí? Entonces, fíjense cómo para su emprendimiento, yo, por ejemplo, yo sé que Sandra tiene un emprendimiento que es más de productos, pero qué tal si tú pones todas tus áreas de productos, por ejemplo, los accesorios, las, bueno, accesorios son todos, pero eh, joyería, pones eh, las carteras y bolsos, no sé si monederos y bolsos, por ejemplo, ropa. Entonces tú aquí vas a poner, ah bueno, la, las camisas de, de tal forma, cuál es tu material, dónde están tus proveedores, este, cuánto es el costo, sabes, puedes hacer todos tu análisis de productos, los tienes ya aquí, ¿Sí? y no los tienes que tener aquí, entonces el día también que tú quieres incorporar a alguien, a ayudarte, aquí va a estar el conocimiento, entonces no, no va a tener que estar atormentándote a ti. ¿Sí? Por ejemplo, con David, David este, quiere crear una fundación eh, para ayudar a la población trans en Venezuela, entonces qué tal si todos esos proyectos los organizas acá, que esa es la idea que tenemos. Ese es el trabajo que vamos a hacer en enero, ¿sí? Hacerle su Wikipedia de la fundación. Entonces tú vas a agarrar ese proyecto que es una fundación, que es enorme, y vas a poner todo, desde los ideales del proyecto, la visión, la misión, todas estas cosas que tienes que hacer para, para, para constituir pues, un emprendimiento, una empresa, y toda la parte práctica. Imagínense que yo tengo que hablar con una fundación para que me dé una subvención, que no sé, que no sé qué más, ya yo tengo todas las cartas modelos aquí, tengo, por ejemplo, imagínense que yo tengo acá los clientes que tengo. Esto ya no lo utilizo yo mucho, pero puedes hacer un mini CRM, por ejemplo. Y aquí vas haciendo el seguimiento de las sesiones con la persona, este, cuál es la preparación que necesitas, los temas pendientes, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Nosotros no podemos tenerlo todo en, ¿sabes? Entonces, para eso es que están este tipo de cosas. Incluso les quiero mostrar algo que yo estoy usando con un chico que eh, estamos trabajando en él está en Londres. Y aquí le tengo su roadmap. ¿sí? Entonces, este fue el roadmap que yo, que yo le creé a él. Eso, por ejemplo, fíjense que quisimos hicimos todos los items de Discovery de él. Aquí incluso puse la sesión con él para que él la tenga disponible. Aquí tengo este, cuando hemos trabajado en su roadmap está todo organizadito, ¿sí? Y de aquí salen los productos que él, que, él, que él se va a llevar, él se va a llevar su roadmap con su planificación y toda la cosa. O sea, eso para mostrarles un poco cómo también lo utilizo incluso aquí, bueno, esto no se los voy a mostrar porque es personal, pero, pero Katy es una de mis orgullos, porque ella usa ese weekly planner, o sea, como ni yo lo, o sea, yo no he no logrado usarlo así. De verdad, la chama, bueno, lo usa, pero impresionante. Incluso aquí tengo mis metas del año. Yo puedo ver que son chiquiticas, que eran la, la, los números de seguidores, etcétera, etcétera. Vamos a la presentación otra vez para mostrarles más. Ok. Bueno, puedo hacer listas de cosas, puedo hacer manejos de proyectos como ya les he mostrado. También incluso tengo diario para hacer diario. Y quiero mostrarles algo para finalizar toda esta lista que a mí me gusta muchísimo. Y es el Web Clipper. Ya, aquí algo. más. Pero esos productos son compartidos. Los puedes compartir. Sí, sí. Esta es una herramienta que tú puedes, incluso puedes invitar a las personas a todo el espacio. O puedes invitarlo a una página específica. Eso también me gusta muchísimo de la herramienta. Que te da una granularidad de control de cada página. O sea, si tú no quieres que la persona vea el macro de las cosas, lo invitas a una página específica. Perfecto. Quiero mostrarles ahora algo que me gusta mucho, que es mi inbox. Mi inbox es una técnica de, de productividad donde yo meto todo lo que tenga que revisar en algún punto de la vida. ¿sí? Imagínense que yo no tengo tiempo de revisar este así este y tal, pero hay cosas que vi que me gustaron, pero bueno, yo sé que lo tengo que hacer. Esto, que ven aquí arribita, no sé si lo logran ver, que tiene el, el, el icono de... El, el, el logo de Notion, es un web clipper. Es una extensión que se le pone a Chrome. Y fíjense, yo puedo agarrar esta página y meterla en donde yo quiera. Ya yo lo tengo predeterminado que me vaya al inbox de Mujer Cronopio. Pero yo puedo seleccionar en dónde lo meto de una vez. Entonces imagínense, estoy viendo algo, imagínense, estoy Sandra. Uy, vi unas camisas que me encantaron, ¿qué tal? Que me quiero ver cómo, cómo las agarro de inspiración y no sé qué. Bueno, yo agarro y me voy a mis productos. O me voy a mi, mi, mi no sé, este, investigación. Aquí está. Investigación y lo meto allí, de alguna manera. ¿sí? Entonces, ese me va a quedar ahí, investigación. Vamos a agregarlo para que vean qué pasa. Y después me ah, da, bueno, la opción de abrirlo en Notion. ¿Ves? Aquí quedó bajo investigación porque lo metí en una categoría grande. ¿Sí? Fíjense cómo queda. Queda como otra página completamente diferente. Si yo tomo lo mismo y simplemente lo agrego a una página, lo que me encanta de esto es que lo va a agregar como un link. ¿Sí? ¡Bum! Lo pongo en Inbox. Lo abrimos en Notion. Y fíjense cómo va a quedar. está mi inbox aquí? Aquí está. Simplemente queda como un link. ¿Sí? Claro, si yo abro aquí, obviamente, voy a tener todas esas páginas. Pero fíjense que también queda aquí link. O sea, depende de la página donde lo metas A ver, el Web Clipper está a la derecha como entre los sí. Sí, tal cual. Este, y de hecho, eh, Notion tiene también... Puedes importar. Yo importé Ever, Evernote, todo completo lo que tenía en Evernote, e importé todo lo que tenía en Trello. De hecho, puedes importar todo el tablero de Trello para Notion. Tiene esa, esa... Y la extensión es web se llama... Vamos a buscarla en Chrome Extensions aquí. aquí Extensions. Notion Web Clipper, aquí está, ya te lo pego listo, ahí está la, de hecho, bueno, miro también tiene Web Clipper, casi todos los, los, los, los grandes este, de tomas de nota y eso, solo está en Notes o solo está en Notes ahora, ¿Es solo está en Notes, perdón Sandra, si quieres abre el micrófono, pero no, no entendí esa pregunta. Como dijiste que habías importado, ya no sigues usándolo. O sea, estás solamente en Notion porque hace rato entendí que estás usando varias herramientas. Entré lo uso para manejo más de, de proyectos, de tareas como tal, pero sí, me estoy migrando más a Notion Tubions. Bueno, okay, a pesar de que no tenga la automatización. A pesar de que no tenga la automatización, porque la automatización a mí me sirve muy poco. Entonces yo, yo uso PC y dije, ok, uh -huh. me sirve más tenerlo todo en uno que la automatización. Y otra cosa de Trello, que las tarjetas son más completas que las que tiene Notion. Que que Entonces ahí, ahí es donde hay que hacer como la, la evaluación, ¿no? También para manejo de proyecto, cuando estás con otra persona que son tareas específicas, que vas a usar algo más ágil, más Kanban, te sirve muchísimo más Trello. ¿Sí? Claro, en el trabajo nosotros hemos usado Trello Exacto. para porque Trello, o sea, porque si estás en un desarrollo duro, es Jira Porque Jira es el que tiene, o sea, como toda la, toda la suite, digamos, para developers O sea, y se integra con todo y tal De hecho ahora Confluence tiene, bueno, que es como el wiki también de, de, de Atlassian Que fue el que compró Trello Este también tiene... Tiene unas cuentas que puedes hacer gratis y tal Pero a mí Confluence me parece... Así como acartonado. No, nosotros usamos JIT. Ok, ok. Pero, pero Confluence es... también lo tienen, pero es JIT el que se usa. Uh -huh. De hecho, Trello también se, se integra con Slack, se integra con Jira. Puedes poner los tickets de Jira. Este se integra con. Es pago, con... ¿no? Ah, eso es pago. El de. No, ah, el de Slack ya no, porque ahora son una misma compañía. Ah, qué bueno. Sí, el de, el de, perdón, el de Jira, el de Gira, el de Slack tampoco, el de Slack creo que es gratis también. Pero Slack y Jira, que hacen? Slack es el, es el sistema este de chat que es súper completo, que están, es como un messenger pero para, para empresas. Ya. Yeah. Y es el que usan ahorita casi todas las empresas grandes. Y Gira es como un trelo en drogas mm. para desarrolladores. Entonces, las integraciones son totalmente... Diferentes, los gráficos, las estadísticas son diferentes, también tienes manejo de tickets diferente que no tiene, que no tiene Trello, pues, para... es así, Jira. Este... que no tiene... O sea, por ejemplo, tú puedes hacer un, un, un call uh, center o un desk de, de, sí. de soporte con gira Con Trello lo puedes hacer, pero es mucho más manual. ¿sí? Claro. De hecho, nosotros en XP usábamos era Jira y este sí, es, es como algo para más desarrollo completo. Pues. Trello es más manejable para proyectos pequeños. De hecho, nosotros utilizábamos combinación, ¿sí? Porque cuando estábamos haciendo cosas muy puntuales, si estábamos haciendo un MVP o, o algo muy puntual, Trello, porque es manejable, es pequeño. En cambio, Jira es, es algo mucho más macro. Sí, es para, es para proyectos más grandes y Perdón, Jira está muy orientado a desarrollo de sistemas. Es más de software development, que, que, que proyectos personales Trello, se utiliza para, sin embargo, también lo puedes moldear para otras cosas, ¿no? Bueno, porque Jira también lo puedes moldear. ¿no? O sea, igual tiene la, la parte de testing, la parte de quality, la parte de ¿sabes? es como mucho más orientado a, a, a proyectos de desarrollo de software. Okay. Entonces, esto es lo maravilloso de los Web keepers que usted está navegando y usted agarra la información y la mete en donde sea, uh -huh. ¿sí? El inbox es una técnica que es, lo meto en el inbox y lo reviso con calma para meterlo en donde sea, <risa> en donde sea que vaya, es cuando no tengo tiempo, ¿sí? Entonces yo lo meto, boom, en el inbox y una vez a la semana yo limpio ese inbox. Digo, ah, bueno, mira... ¿No entendí, entendías cómo lees los newsletters tan rápido esa parte no te lo entendí? Porque lo que hago es escanearlo y sacar lo que, me, lo que necesito. Ah, una lectura rápida y... ok. Yeah. Y saco lo que necesito. Ahora sí, no había entendido... Si claro, era... por, y porque oh. este newsletter está diseñado para eso. Okay. Incluso si tú quieres saber más, te vas el link y te agarras Perfect. todo el artículo, ¿ves? Pero estos son como... como tiny bits of information. O sea, es como una cosita muy precisa y tú la agarras, ¿sí? Ya. Yeah. Que es lo yeah. que me gusta. De, de, de este tipo de cosas. Claro, hay, hay otros newsletters que a mí me agobian. A mí me agobia ver tanto. No sé por dónde empezar. Mira, este es como más coño y te echa el cuento y la... Verga, me esta broma me, me, me marea. Entonces yo por eso, yo por eso como que si tengo tiempo lo leo, pero no, yo prefiero, yo prefiero los que son boom, boom, boom, boom. Y ya, porque no, no pierdo el tiempo. Pero igual cuando estás viendo... Un podcast, estás escuchando un podcast o estás viendo un video podcast de estos, ahora que son todos en video. Coño, pegas el, pegas el video ahí y dices, oye, me llamó la atención tal en tal minuto. ¿Sí? Y es algo que no te va a quitar mucho tiempo y ya tienes la información ahí. Porque uno pierde demasiado tiempo buscando la información. Entonces, es lo que esto trata como de, de evitar de alguna manera. Ahora quisiera mostrarles los... Uy, de mostrarles cómo paro una bola en Kino aquí ahora vamos a ver los templates que es la otra cosa maravillosa que tiene Notion y se los voy a mostrar en la herramienta de hecho estos templates fíjense que yo tengo recursos para revisar aquí y me baja un montón de templates este, este me encantó que es como para hacer planificación del año y tienes todas tus áreas de de foco en que te quieres enfocar y toda la cosa pero bueno esa es otra cosa pero quiero mostrarles los templates de nativos de de, de, de la herramienta si van acá ustedes van a ver aquí una lista enorme de templates que pueden utilizar ya de una vez por ejemplo mercadeo tienen brand assets fíjense que tienen todos tus tienes toda la parte gráfica allí Tienes para tomar minutas, tienes tu lista de media, tienes tu content calendar, ¿sí? Esta es una manera de hacer tu content calendar de, de, de Instagram, por ejemplo. Ya sabes que tienes una idea, ya sabes cuáles tienes en progreso, tal y qué sé yo. Lo puedes poner como deadline calendar. Entonces aquí te va a aparecer qué es lo que vas a hacer. No sé qué fechas tiene esto, por eso no sé cuándo va a funcionar. Pero bueno. Te aparecería aquí cuando vas a hacer cada post, ¿sí? si, si utilizas este, este, este, esta, ah, esta fecha en, en cada objeto. Imagínate que nos vamos para el objeto y aquí tiene esa fecha. Vamos a ponerle una fecha que sea para... Y vamos a poner que es el 26. Lo cambiamos. Y fíjense cómo podemos jugar con el, con el template aquí, ¿no? Le devuelvo. Y lo vamos a poner acá, perdón, en el deadline. ¿Y este calendario para, puede servir para programar. ¿Cuál es la diferencia con usar un Hot Suite, por ejemplo? No, Hot Suite sí está especializado para esto. Esto es, esto es una cosa ya manual. Sí. Hot puedes programar los posts, puedes este, tener estadísticas, esto no. Esto es, esto es para una planificación totalmente manual de tu parte. ¿sí? Claro. Y, o sea, la, la, la digamos que el, el valor es este. Esto es gratis. <ríe> HotSuite es, es costoso. Sí. Tiene es, es la, es la, es no una cosa. parte gratis, pero. Sí, de, pero un si programa, sí. un video no. Exactamente. ¿Cómo se llamaba el template de planificación del año? Se llama Areas. Ya te lo pongo aquí, Belén. Areas of focus. Y ya los, vamos a, ya los vamos a ver. Este es uno que yo encontré particular. ¿Sí? Entonces, vamos a abrir, perdón, los templates otra vez. Entonces, fíjense que tienen templates, estos son los templates nativos de la herramienta, ¿sí? Tienen incluso cosas personales para planificación de viaje. Entonces, fíjense todas las ideas que te da. A mí lo que me gusta de estos templates es que te dan muchas ideas de por dónde comenzar. No tienes que comenzar desde cero. Si tú no sabes nada de recursos humanos, coño, como una entrevista, una vaina, o sea, ¿cómo, cómo, hago, cómo hago el onboarding de, de, de una persona nueva? ¿Sí? Aquí ya tienes ideas de cómo hacer un onboarding de alguien en una empresa. Ingeniería, tienes el roadmap de un producto. ¿Sí? Y, y, y los templates tienen información, o sea, adentro están, están llenos no es una cosa que nada más te trae las la, la, trae así las cositas de arriba ¿no? sino que él se va a para hacer una lista de lectura y esto es tan útil para nosotros lo que creamos contenido y tomar las notas fíjense aquí el artículo entonces él pegó el artículo puedes tomar notas ¿sí? puedes hacer planificación aquí con este, con, tus, con tus metas del año. Si estás aplicando a trabajos, mira, fíjate cómo puedes llevar la cuenta de cómo estás aplicando a los trabajos. Puedes tener tu agenda. Y aquí es para explorar. Tienes hasta diario. Y ellos te dan ideas de diario. Reflexión diaria, ¿sí? Entonces, lo que me gusta es que te están dando una base de conocimiento aquí, más allá de la herramienta, que yo les recomiendo muchísimo que aprovechen. Y no solo eso, vamos a ver la maravilla de esto que también ocurre en herramientas como Miro, que tiene, eh, la de Miro se llama M Miroverse, y está genial. Estos son, mira, para planificación del 2021. Entonces tú aquí vienes y, y ves, ves qué se, se le ocurrió a esta chama hacer, por qué, la gratitud, Year Manifesto, esto también a veces están basados en libros, incluso hay un chamo que se llama Frank Thomas, que es un, un hombre más o menos grande en YouTube de, de, de productividad, y él, él hizo unos templates de cómo él hace sus videos en YouTube. Y están geniales, porque te están dando ese conocimiento ya allí, ¿sí? Y te explican cómo hacerlo. Si yo me voy a Year Manifesto, aquí te están explicando cómo hacerlo, Mira, tienes todo ya pre-empacado, por decirlo, por decirlo de esa manera, ¿no? Esta parte son los templates que ellos este, como que promocionan. Fíjense que este, esta, no son cosas estáticas, sino que cuando vino todo este boom de, por la pandemia de, de, de working from home y toda la cosa, aquí entonces empezaron a idearse cosas para este trabajo remoto que no existía. Para startups, para designers, para product managers, ¿sí? Aquí tienes para hacer roadmap, para hacer user research, para ingenieros, para HR. Mira todas las herramientas que tienen para trabajo, mood boards, coding eh, guidelines, y ya tienes ideas de cómo empezar. Personal, a mí me encantan los personales. To do, disaster prep plan, incluso la gente que es obsesionada con eso, que hago un terremoto, no sé qué y esto lo pueden compartir con su familia por ejemplo life wiki este es buenísimo este tienes todo lo que estudia tu wiki sabes tu planning growth y tal tienes como una wikipedia aquí este personal para clases la gente que la gente que da clases este, bueno ya aquí son eh, databases ahora estos son que, este, templates que hace la gente y los comparte y aquí es donde está la carnita como digo yo, aquí es donde está lo interesante porque aquí empiezas, mira, hasta de bodas Job Hunter, Course Planning ¿sí? Christmas Planner para los, para los perritos tienes de todo lo que te puedas imaginar aquí Hoy, mira, tienes para hacer una campaña de, de juegos de rol los gallos que jugamos juegos de rol. Mira, Dungeons and Dragons. O Acá sea, tienes de todo lo que te... Mira, aquí está la ficha de personas de Dungeons and Dragons. <ríe> o sea, ahí. Está... Es ¿Cómo? ¿Qué es eso? Dungeons and Dragons son... ¿Nunca oíste nunca de los juegos de rol? Bueno, yo les voy a echar una historia. Yo soy muy galla. Yo estudié en la universidad más nerda. De, las, de, de, de, de Caracas, de Venezuela, que se llama Simón Bolívar y entonces claro, había club de astronomía, era como vivir en The Big Bang Theory ¿se acuerdan de la serie esa con todos los nerds? bueno, yo, yo era una combinación entre, entre Sheldon y Penny era, Penny era la boba, o sea, no la boba, pues la chama este que era así como más de la fiesta, la rumba y tal y Sheldon era el freak mayor entonces, este, los juegos de rol son Juegos en que te metes uh, como un mundo de aventuras, creas un personaje que es este. Ese personaje tiene fuerza, tiene no sé qué, tiene lo que tú quieras y todo se basa en dados. O sea, hay un storyteller que es, o el Dungeon Master que es el que va contando la aventura y te dice, bueno, este, el personaje, imagínate que tu personaje se llama, no sé, ¿cómo se llamaría tu personaje, Sandra, de aventura? Zafiro. Zafiro. Zafiro. Te encuentras en una cueva, la humedad casi no te deja respirar, está oscuro, sientes que algo te va respirando por aquí en el cuello, sientes mucho miedo, no tienes iluminación y tal, ¿qué haces? Entonces tú dices, bueno, trato de prender un, con una yesca de no sé qué y no sé qué más, entonces tiras los dados a ver si lograste prender la cosa o no, y ahí va continuando la aventura. De hecho, yo lo que jugaba no era Dungeons and Dragons, sino el de Vampire, que era el de los vampiros. Yo tenía hasta una capa de terciopelo negro, y iba con mi capa a la Universidad Civil. Hay gente rota, hay gente rota, yo estaba rota, pero yo era feliz. Mira, una vez que estábamos jugando con un chamo que era súper bueno, y estábamos jugando un juego que se llama, este, la llamada Cthulhu, que es basado en los libros de Lovecraft, que son de terror, terror. Bueno, fue tanto así que yo salí con taquicardia al juego de lo que me asusté, porque, o sea, estuvo súper intenso. Y ese año, para las fiestas de Halloween, nosotros nos disfrazamos a nuestros personajes. Mi personaje era una vampira psíquica, entonces yo me hice unas alas negras enormes, me vestí así todo de negro, me maquillé toda, pero bueno. Esa fue mi vida de Calle de la Simón, entonces aquí, si yo quisiera revivir eso, pues yo todavía tengo amigos que juegan rol. y Yo quisiera jugar rol, lo extraño muchísimo. Es divertido, bueno, a mí me parece divertido. Pero sí. Es muy bueno. Este, fíjate que aquí tienen para Habit Tracker, para gamificación, hasta para Beauty and Skincare. O sea, tienes de todo lo que te puedes imaginar. Y lo bueno de todo eso es que tú puedes agarrar ese template, lo modificas y lo haces tuyo. Tú lo puedes postear en la comunidad. Por ejemplo, si ustedes ven aquí, no hay casi cosas en español. Uh -huh. Entonces sería chévere crear cosas en, en español también. Miren, COVID. Esto es todo nuevo, y hay gente que sí cobra por los templates pues, porque ya son cosas así súper avanzadas, y tú puedes, si tú creas un template, a Belén que le gusta hacer todas estas cosas, sobre todo, si tú creas un template, tú los, tú los contactas a ellos para ver si los puedes vender en la página. Entonces, este, también... Tú, tú, tú le pones tu precio y tal, y tú los contactas a ellos son bien chéveres. Yo los contacté porque quería ver cómo era, y... Ah, claro. Este, este es un task manager, pero al estilo omnifocus que es total y mira tiene su video de YouTube y tal. y Si tú lo quieres lo pagas. Esa es la cosa. Tú vas aquí, este, este es el template. O sea, ellos te enseñan cómo usarlo, no sé qué, y, y te piden una donación por el template, por el una donación, o sea, que se los compren. Este. Espera. Ah. Bueno, y así mil cosas, ¿ok? Este, lo bueno de todo esto es que ustedes pueden hacer su propio template. Es como lo que yo hice con el de, el de Weekly Planner. Yo lo agarré de aquí y lo modifiqué Ajá, Weekly agenda Este fue el que yo agarré y yo lo fui modificando poco a poco y agregándole las cosas que yo veía para mí. ¿sí? Entonces lo bueno es que después Tú lo puedes poner como template, yo no lo puse como template de, de floja, pero lo que hice es que yo creo mi template de aquí, lo que hago es duplicarlo. O sea, yo tengo aquí mi carpetita de templates y yo lo duplico y ya. O sea, puede ser tan sencillo como duplicarlo y ya, o, o se pueden fumar hacerlo como template y tal, no sé qué, para mí es suficiente esto. Entonces, es agarrar los templates que, que existen de Notion o de otras personas y modificarlo a lo que tú necesitas. Y después lo no vas usando. A mí me gustó mucho este que vi. De hecho, yo lo tengo aquí recursos para revisarlos. Y tienen hasta para crear un podcast. Imagínate que no, imagínate que no sabes, no tienes ni idea de cómo crear un podcast. Claro, la limitante es que está en inglés. No hay casi recursos en español para estas cosas. Es, es, es impresionante cómo uno... Mira, para hacer retros de Agile. De está buenísimo. Para hacer tu matriz de Eisenhower. Sabes, tienes, tienes muchas cosas ya aquí que puedes utilizar y puedes modificar a tu, a tu gusto. ¿Ok? ¿Qué más tenemos en Notion? Quiero mostrarle los tipos de contenido que tenemos en Notion. Déjame irme... De páginas Porque esta es otra de las cosas súper potentes que tiene Notion y quería mostrárselas Ellos utilizan esto de, de, o sea, para que sea más fácil todo por teclado, lo, lo cual yo agradezco porque yo no uso mouse. Entonces, estos son todos los tipos de bloques de información que tú puedes tener texto, puedes poner una página, como ya se los he mostrado, dentro de otra página, listas de todo, que son las típicas listas de todo con, con el marcador este. este. Puedes arreglar cosas así como que, bueno, este es el título, subtítulo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tienes hasta tres niveles, tienes las listas. La lista de bullets si la haces normal y él, él te, la lee, te la lee de una vez. este numeradas, este que me parece súper poderoso, es una estupidez quizás, pero es súper poderoso, porque a mí me agobia ver todo así. Si yo lo tengo todo cerradito y yo lo puedo abrir a antojo, de verdad yo soy feliz. Puedes poner quotes, tienes divider, link a otras páginas, ¿sí? Por ejemplo, yo no quiero crear una página dentro de esta página, sino que yo quiero hacer un link, ¿sí? Para que no quede dentro de ella, en la estructura de la base de datos. Yo simplemente hago este link y ya. No, no, no hace más, no, no, la, no la anida. este Aquí viene lo bueno. Puedo, obviamente puedo hacer menciones porque recuerden que esto es este colaborativo. ¿sí? Entonces yo le pongo el típico arroba Belén, arroba Francisco, etc. Puedo hacer reminders. Esto está genial. Porque esto le da mucho poder a la herramienta. Porque una de las cosas que siempre tenemos con estas herramientas estáticas es que no podemos dar avisos, no... Sí, entonces esta es una automatizacióncita que tiene, que tiene el Notion, que es bastante chévere, ¿no? ¿Qué más tengo? Bueno, emojis, por ejemplo. Puedo hacer ecuaciones incluso. Esto es súper poderoso, porque yo puedo hacer... No tengo que crear una tabla como una página, sino que la puedo meter dentro de otra página. Entonces tengo full page y cuando quiero crear como, como las que yo le mostré, como las que tienen que dice temas y toda la cosa, o la puedo crear inline, la puedo crear dentro de una página. Y fíjense, fíjense todo, yo puedo crear un board aquí adentro. Vamos a hacerlo, fíjense. Y entonces no tengo el board separado, sino que tengo un board dentro de todo esto. Y después, ah, bueno, no solo quiero el board, sino también quiero una tabla. Eh, aquí. Entonces, esta tabla me va a decir tales cosas. ¿sí? Y lo puedo crear todo como yo quiera ahí, o lo puedo crear afuera. ¿Qué más tengo? Bueno, tengo, puedo hacer hasta galerías y todo todas las, las páginas que ellos dan. Puedo poner obviamente imágenes, puedo poner bookmarks, puedo poner video, puedo poner audio. este, Fíjense de Spotify incluso. Puedo poner código, puedo poner archivos. ¿sí? Y aquí. Esto es con las herramientas que él se conecta. Se conecta con Twitter, con GitHub, se conecta con mapas, se conecta con Miro, incluso, se conectan con PDFs, nunca no, ah, es para, para grabar, ese no lo conozco. CodePen, Typeform, etc. ¿Sí? Estos son los que vienen como, como nativos ya integrados a la herramienta. Pero se pueden hacer otras conexiones a través de herramientas como IFTTT o eh, Zapier, que son herramientas que toman dos herramientas más y las conectan a través de automatización. Eso también lo podemos ver en algún punto. Tablas de contenido, ecuaciones, templates. Sí, yo, ah, este es bien chévere, porque yo puedo crear aquí, yo puedo crear un template rápido, ¿sí? Entonces imagínense, este, a ver, yo le voy a poner eh, template. Template, entonces yo voy a hacer un to eh, pero no, yo quiero hacer, no sé, un todo, que sea, no sé, ejercicios, y después si quiero hacer un to que sea, no sé, primero, segundo, por ejemplo, tal, y aquí ahora me queda, boom. Cada vez que yo le doy aquí, se crea uno. Entonces, fíjense qué rápido. Esto es como para no perder tiempo en nada. Si ustedes son como yo, que les encanta crear estructuras, y Belén, ya te vi la cara, que tú eres como yo, este, <ríe> y crear cosas que, de esos bloquecitos que se repiten ya, mira, con un botón ya lo hiciste. Y lo puedes modificar, puedes hacer lo que tú quieras. Mira, aquí, le das aquí, y lo modificas otra vez a como tú quieras, al, al engranaje, el engranaje que tenemos aquí. Entonces fíjense, no solo puedo anidar cosas y crear páginas con templates, sino que dentro de la misma página puedo crear un pequeño universo. Entonces es como que se va repitiendo, repitiendo, repitiendo y, y, y es algo muy poderoso esta herramienta. En cuanto a la edición, él soporta Markdown, que es este poner, por ejemplo, creo que es. Uh, uh, okay. Eh, puedes escribir en, o sea, si tú pones, o sea, si no quieres poner negrillas, normal, pones así. Markdown es una notación que hay, o sea, pueden encontrar la referencia, eh, se llama así, ya les voy a poner el nombre. Markdown. Y, y este, eh, ya tiene una serie de comandos que yo nunca me acuerdo cuáles son, pero que pues si te los aprendes, escribes más rápido, o sea, esa es la, la cosa. Pero si no te los aprendes como yo, simplemente le das aquí. A la palabra y te sale lo puedes transformar en otro bloque puedes hacer un link puedes poner un comentario eso también es importante puedes poner comentarios ¿okay? este es importante para la, la parte de colaboración y bueno tienes todas tus cosas aquí colores este, menciones etcétera etcétera ¿okay? esto es en cuanto a la edición y como les decía que ya les he les he como quedado un poco el, el, el, el overview de esto, es que tienes la posibilidad de invitar gente a páginas específicas, simplemente puedes agregar gente acá, ¿sí? a través del email o su nombre, si ya tiene un usuario, si es con el email le va a llegar una invitación para que vea esta página y pueden controlar acá los permisos que le van a dar, para comentar, para ver, para editar o full access. ¿sí? Entonces esto también es que no tiene Trello, porque Trello es todo o nada. Bueno, puedes ponerle ciertas cosas, sí pero es, es más todo o nada. ¿Cómo? Bueno, ya más o menos vimos cómo creamos algo desde cero. Yo nunca creo nada desde cero. Yo siempre me voy acá y me copio de algo. No me gusta reinventar la rueda. ¿Ok? Y pero si ustedes quieren reinventar la rueda y crear una nueva página, pues crean una nueva página aquí y pueden poner templates. Fíjense que tienen ya los templates acá. Y bueno, quiero crear, por ejemplo, una... Fue? Un timeline. Es tan uh -huh. útil. Imagínense, ¿se, ¿se acuerdan los, los diagramas de Gantt? Cuando ven las cosas que preceden una cosa a otra, pero yo le puedo agregar más vistas. Y esto también es súper poderoso que yo parto de una una de una de vista, ¿sí? Como esta, yo parto de un timeline, de una línea de tiempo, y después eso lo puedo transformar en un tablero, ¿sí? Entonces, esta vista se llama la vista de tablero, tal, Entonces, aquí, tablero. Miren qué inmediato. A mí, a mí lo que me, me sorprende un poco a esta herramienta es la inmediatez. Y cómo yo puedo ir arreglando esto. Y, y, y es totalmente interactivo lo que, lo que yo voy logrando con la herramienta. A ver, yo empecé creando páginas nuevas ¿no? y me dio volver loca. <risa> Tal cual, Belén. Sí, es mucho mejor los templates. De hecho, yo prácticamente todo lo he creado con templates. Y, y eso, voy agarrando algo que me gusta y, y lo modifico y, y, y ya. Y ya. Creo que es más rápido, digamos, es más rápido Pero fíjense cómo creé una página nueva en un segundo ¡Ay! empezó a nevar, está nevando así, de lado ¡Ay! ¡Qué, qué cómico! Esta nieve es más cómica En fin, este, pues bueno, esa es Notion, esa es una noción de Notion No sé si tienen preguntas, eh, creo que más o menos cubrimos eh, lo, lo básico eh, y un poquito más de, de Notion, eh, para qué sirve esto, emprendimientos, creadores de contenidos, trabajos, pasiones, hobbies, para todos señores, porque todo se trata de organizar información.